¿Qué tal mis estimados amigos de Streambasers? En esta ocasión les traigo la actualización de qué es lo que pasó con eh, mi equipo de audio Ya que se dejó de escuchar el subwoofer eh, Como les mencioné ya chequé el amplificador, prende sin problemas Y las conexiones RCA todo está bien Y ahorita amigos me di cuenta que como pueden observar ahí está conectado el negativo Del subwoofer y aquí Conectando el positivo el subwoofer no se mueve y ahí es para que se moviera Lo que quiere decir que alguna conexión está siendo falso en el subwoofer Así es que pues vamos a desmontarlo y veamos qué es lo que sucedió Primeramente voy a quitar los tornillos de arriba a ver si puedo sacar el subwoofer ya que pues está muy pesado Y además una desventaja de tener un subwoofer con el motor tan grande es que me parece que no salía con el hule que tenía pero, pues vamos a quitarlo de todos modos. No, pues sí está complicado. Lo que voy a realizar es sacar todo el cajón acústico para quitarlo mejor afuera. Es que... vamos a sacar Porque prácticamente aquí no, puedo hacer ninguna maniobra Y amigos se no, no, que que sí lo voy a tener que bajar aquí porque no creo subir todas esas escaleras cargando este cajón. Esto ya me empieza a preocupar un poco más amigos. Porque como pueden observar la conexión está sin ningún problema. Está perfectamente. De este lado también. Ahí está bien conectado. Pero como pueden observar la bobina está sin problemas. Lo que pues probablemente tenga un problema con las trencillas. Bien amigos aquí tenemos al subwoofer ruso. Listo para que lo chequemos. Aquí tenemos una batería de 9 volts para ver este cuál bobina es la del problema. Esta como pueden observar amigos. Ahí sí se oye. Y sí, amigos, efectivamente, esta bobina es la que. Bueno, esta conexión es la que está mal. Hay que. Hay que ver desde qué lado, amigos. ¿Qué habrá sucedido aquí? Ah, ya vi cuál es el problema. <risa> y aquí tenemos el problema, amigos. Como pueden observar, una trencilla. Amigos, corté porque fui por el tripié. Pero, como les mencionaba, esta... Este terminal es la que se rompió, como pueden apreciar. Esta, pues, va aquí. Ya solamente nos queda esta de acá. Pero, eh, pienso que lo que podemos realizar es este quitar este esta terminal rota y conectarla en esta otra o pues también ponerle otra terminal y ponérsela este con la tuerca del conector así es que afortunadamente solamente fue eso amigos me siento más tranquilo y como pues estaba el subwoofer conectado en serie si una de las dos bobinas deja de este funcionar pues obviamente se corta la conexión por completo Así es que ya lo saben, si llegan a adquirir un subwoofer de estos, esta es una de sus debilidades, amigos, las terminales. Y aquí ya tenemos lo restante de nuestra terminal tipo push. Así es como iba, como pueden observar, amigos, de ahí se rompió, por lo que la tuerca pues, ya no pudo agarrar esta sola pestañita. Vamos a quitar su Thermofit. Listo. Aquí lo que tenemos que hacer es desoldar esta pieza. Como pueden apreciar ahí si sí se ve bien. Y pues poner la otra amigos. Para reparar este subwoofer en lo particular tengo tres opciones amigos. La primera es este dejar ya... De una vez todos los cables directos. Pero eso implicaría este, quitar todos este, los conectores. Y sustituirlo por cable calibre 8. Ya totalmente directo. En uno particular me gusta eh, la facilidad que tienen estas conexiones. Por lo que pues esa la descarto amigos. Y tendría que quitar todos. Otra opción sería poner esta pieza que tengo para sustituir la otra terminal que iría aquí. Y pues quedaría prácticamente igual. Obviamente pues sola, solamente cambiaría el color. Pero el material también es de buena calidad. Es de latón. Lo que es una aleación de cobre y zinc. Que prácticamente me parece que es la misma aleación que tienen las terminales originales. Pero este, en lo particular para este subwoofer se me hacen un poco delgadas la verdad. Otra opción que más que es la que más me está gustando amigos, pero tiene un inconveniente, que pues prácticamente ya no se vería original el subwoofer, pero pues eso en lo particular no me interesa porque pues no pienso vender esta chulada, y es, eh, bueno, mi siguiente idea es poner una terminal de estas 100% de cobre, para que entre y ponerla en esta parte. Obviamente en este terminal tenemos que rebajar aquí en esta parte y donde entra el cable o en este caso nuestra trencilla para que pues, no nos ocupe tanto espacio en el subwoofer y no quede muy salida y no se vea mal. Esa en la particular es la que más me gusta amigos. Y pues, varios van a decir que ya sí, ya no va a estar original su buffer. Pero pienso que de esta manera va a quedar incluso mejor que como viene originalmente. Además, que estas terminales ya ponchadas no se sueltan para nada, amigos. Así es que, pues voy a probar esa opción, a ver qué tal nos queda. Así es, amigos, que lo primero que vamos a realizar es rebajar esta terminal. Así es como quedó ya nuestra terminal rebajada. Ahí ya entra sin problema en nuestra terminal tipo push. Listo. Bien, como pueden apreciar ahí ya entra perfectamente en nuestra terminal, en nuestra trencilla. Pero lo que tenemos que realizar ahora es doblarla de esta manera. Como en un ángulo de 90 grados. Para que pues, nos quede así hacia arriba amigos. Bien amigos, ya quedó lista nuestra terminal para ponérsela y vamos a ponerle también su termofit. Yo digo que pues más o menos con este cachito está bien. Su termofit y su terminal. Listo amigos, como pueden observar Ya lo único que nos falta es Poncharla va a ser prácticamente lo más difícil apretar esta tuerquita porque como pueden observar amigos, el dado no entra en el espacio. Vamos a ver cuál está. Vamos a darle vueltas aquí. Y al parecer ya apretó amigos, ahí quedó ya totalmente fija. Y nada más para rematar amigos, vamos a aplicar un poco de pegamento de contacto para que evitemos que con las vibraciones se vaya a aflojar nuestra pequeña tuerca. ya quedó reparado el subwoofer ruso ahí debería de funcionar sin ningún problema afortunadamente fue algo sencillo eh, ya que si hubiera sido algo interno pues si hubiera estado más complicada la reparación y más cara por supuesto pero afortunadamente solo fue eso así es que pues ahora vamos al automóvil a realizarle una pequeña prueba a ver qué tal quedó amigos pero pues ya debe de estar listo para seguir dando base con todo. Listo, amigos. Vamos a ver qué tal quedó.